Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, terminamos hoy nuestra segunda temporada de estos videotutoriales de dinámica de, de coches de inercia. Hemos visto todos los capítulos relacionados con… ¿con qué? Edición y ¿no? Sí. Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Terminamos hoy esta segunda temporada de los videotutoriales de dinámica de coches de inercia. Eh, hemos visto todos los capítulos relacionados con el sistema de dirección y con el sistema de frenos, como veis, eh, esto siempre tiene más chicha de lo que parece, y bueno, empieza ya la primavera, empiezan las carreras, estamos todos ultimando nuestros vehículos y se presenta una temporada de competición apasionante. Como en el año pasado, eh, para otoño retomaremos estos videotutoriales y ya nos centraremos en eh, la parte del chasis, que en principio íbamos a haber visto este año, pero no nos ha dado tiempo, eh, con todo lo relacionado pues, con la rigidez torsional, eh, cómo debería estar configurado el chasis para albergar todos estos cinco sistemas que hemos estado viendo hasta ahora. Y veremos también los capítulos dedicados a eh, la ergonomía, que son lo, lo relacionado con el piloto, cómo se asienta dentro del chasis. Eh, la seguridad, evidentemente que es fundamental, y la aerodinámica, todo el tema de eh, penetración aerodinámica, carga aerodinámica, etcétera Así que nada, pues cambiamos el modo, nos ponemos los guantes y el casco y espero vernos en las carreras. Y como siempre, para cualquier aclaración, charla, duda o lo que queráis, podemos hablar a través de los, los comentarios del canal de YouTube, a través de Facebook, en facebook.com barra Zona Gravedad, en Twitter, en arroba Gravedad, o info zona gravedad en el email o en cualquier carrera que nos veamos por allí. Nos vemos y que nunca se acabe la cuesta abajo. Oh, no.